25 días de emergencia más y vemos personas que ya se están quejando y dicen bueno, ¿y quién le va a aguantar el gobierno? 25 días más. ¿Quién le va a aguantar el gobierno? Vi a don Miguel que se expresó eh, y dio su parecer, dijo que como quiere la gente, aunque ponen de emergencia, eh, no, vale la, no vale la pena vale la pena Patricia para ti tú estás de acuerdo con que le den wow. 25 días más sí ¿Por qué? porque la gente no entiende todavía hoy yo salí y eso estaba normal como todo como un día normal no hubiese cuarentena no hubiera pasado nada todavía, ajá, hasta que ellos entiendan tienen que buscar la forma de verla de qué forma van a poder controlarlo esto porque supuestamente está aumentando la pandemia para ti está bien 25 días más, yo creo que la barba de Ramón no aguanta 25 días más si tú supieras que yo le dije peluquero mío, tú vas a tener que bajar esa pelada porque ya yo me pelo yo en mi casa con un abajo me hago la beba como yo quiera pero Realmente debemos de saber de que la pandemia no se va a corregir en un lapso de tiempo de un mes o un mes y algo, como se pretendía que fuese marzo y abril. Sabemos de que una pandemia va a depender de nosotros, no de, no de una inyección, no de nadie, es de nosotros. Entonces eso es lo que ha pasado, de que no nos hemos quedado en casa, porque hay muchos videos que, que nos mandan en grupo y en WhatsApp nosotros, donde cuando el virus no encuentra a quién a pegarse o a quién comer, ¿qué pasa? Se acaba porque él no va a encontrar contagio. Entonces, pueden ponernos un año más. Y si seguimos así, como dice Patricia, a mí me tocó la oportunidad de salir ayer al mercado, y lamentablemente tengo para decirte que eso estaba más, más minado de personas, algunas personas que en los días normales que yo he ido así anteriormente a esto. Entonces, yo tengo desde el 18 que nos pusieron en cuarentena a la fecha, yo he salido de mi casa, de mi casa, yo he salido tres veces, pero yo tengo que ir a un banco, tengo que ir a un supermercado, por pues, razones obligatorias. Pero yo duré en mi casa un mes y algo sin pisar ni la calle. Y eso son cosas que no lo hace todo el mundo. Entonces, no la pandemia va, va a seguir porque no, ¿tú estás ac de acuerdo los... con que le den 25 días más de gobierno? bueno eh, es una es, es una pregunta de mucha incógnita <risa> <y> es, necesario, <risa> y es necesario si ellos entienden como, como evaluadores del, del problema que está pasando mm. ¿o qué? pero si no yo sé que llevan a dar 12 días para culminar a mayo eso va a pasar así Ricky, sí, para ti, ¿estás de acuerdo que se extienda ya 25 vi. días más que solicitó el gobierno? ¿Me ¿Escucha, Ricky? Es eh, que Ricky no me está escuchando, ¿no? ¿Estás no sé. Sí, sí, te escucho. Ok. Te escucho. Hello. Dime, dime, dime. dime. Para ti, ¿tú estás de acuerdo con que, se, que, que apruebe 25 días más? ¿Me escucha, Ricky? Parece que Ricky no, no está escuchando. Eh, es que, okay, ahora es que 25 sí. 25 días la gente anda en la calle, la gente anda en la calle como si nada. Uno ah. pongo. ¿Se oye? Sí, se estamos, escuchando, estamos escuchando, estamos escuchando. ¿Me he escuchado, Sí, sí, me te escuchamos. Sí, sí, yo lo que te decía, que yo veo la gente normal en la calle. Yo veo la gente normal en la calle y yo no siento cuarentena. Aquí en yo la persona anda en la calle, ya veo más comercio abierto y veo mucha circulación. Entonces 25 días más, pero la gente está en lo mismo. Yo no... Que la pongan, o no la pongan, la gente ya está en la calle, ya la gente está de todo eso. Bueno, yo creo que si los empresarios que tuvieron una reunión con el gobierno y ellos entendieron que se tiene que extender 25 días más es porque ellos han visto uh, una crecida del problema. Lo que pasa es que ciudades como San Francisco de Macorís eh, tienen una, han bajado, pero el hecho de que ha bajado aquí no significa que no ha aumentado en la capital o que no ha aumentado en otro sitio. O sea, que las medidas van ajustadas a nivel nacional y, y entendemos que aquí en San Francisco también pudo, pudo bajar, pero también puede de nuevo volver a subir. Y si ellos creen que hay que darle 25 días más, eh, tienen alguna lógica, o sea, tienen alguna prueba. De, de lo que están haciendo porque el presidente no va a solicitar 25 días más porque le dé la gana o porque él diga no, no, no, eh, yo quiero que la gente siga en su casa y lo voy a poner así. No, yo creo que va a darle 25. Él solicita 25 días más. Porque le entiende. Lamentablemente, aunque solicite 25 días más, como ustedes dicen, la gente no lo cumple. La gente no, no le importa. La, oh. Los supermercados siguen en oh. fila, normal. Venimos más. Venimos más. Eh, el oh, mercado, tira. como dice Ramón, Ven. igual. Mira Pero que pasa 20, Serán 25 días más con. Estado de emergencia. Sí. Mira qué pasa, Génesis. Estamos. Desde marzo 18, en cuarentena. ¿Verdad? Entonces, es como dice Don Miguel, yo estuve leyendo lo que él puso. Entonces, entonces, lo que quedamos en casa, que nos estamos cuidando, que usamos los medios de delivery para ni siquiera salir a los colmados, ni siquiera salir a una farmacia, que estamos cuidándonos en nuestra casa. No wow. va vale la pena mañana que nosotros hagamos sacrificio. Debe estar en nuestra casa todo el tiempo. Y es como dice Ricky: pone 25 días. Y la gente va a seguir igual. ¿Por qué? Porque ponen los 25 días, pero no hay un cambio de decir, bueno, 25 más, pero vamos a cerrar el país por una semana. O vamos o la provincia de Duarte, como ya la provincia de Duarte ha rebasado, o ya el pico pasó, porque ya aquí realmente el pico ya ha pasado la pandemia. Sí, bajo, bajo. controlado. Por la provincia de Duarte vamos a tomar esta medida. En la provincia de la capital vamos a tomar esta medida. Perdón, dije provincia de la capital, obviamente. Pero la capital, vamos a tomar esta medida porque ya la capital se ha ido descontrolando demasiado. Entonces debería hacerse un análisis. Sí. No, y los barrios están, me dicen que los barrios están mucho infectados. En Exactamente. Entonces, oye, se supone que se debe hacer un análisis en base a cada provincia y situación de cada provincia y determinar a cada provincia cómo se va a tratar. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí en Macorís, como estamos ya a un nivel, como comenzamos bastante bien, bueno, pues Macoríamos tomado una medida de que se haga hasta las 12. Ahora, de las 12 de día, luego de ahí se cierra. Bueno, en Santo Domingo, se no, Santo Domingo, 4-7, que hay que cerrar, porque la, se está propagando mucho. Y no, y... y, definitivamente. y Ramón, perdón que te interrumpa. Vía a los senadores solicitando que en vez que sea a las 5, el toque de queda sea a las 7. O sea, van a, hacer, van a ponerlo más, fla más... En vez de ponerlo más fuerte, lo están poniendo más, eh, más... Más flexible. Más de... Más flexible para la, para la... Entonces, para la, la... ¿de qué vale? Te, ¿De qué está valiendo los 25 Y te 25 aseguro... Días? Uh -huh. Dime, Ricky. Y te aseguro que dentro de esos 25 días van a empezar a reactivar la economía, van a empezar a abrir negocios, van a empezar a todo. Eso viene ahí. Porque si son los empresarios que están pujando por los 25 días, conjunto con el gobierno, se va a reactivar. Va a haber reactivación parcial. Eso lo, te lo aseguro. Es... Eh, eh difícil eh, porque muchas uno tal vez tendrá una posición, por ejemplo un poquito mejor que algunos que todavía tiene una situación más difícil que ver los buoneros y gente que están en la calle, pero si el pico se está aumentando y yo creo que tenemos que poner ojo en eso, pasa que la gente como que el deseado, no le ha dado mucha mente a eso pero yo creo que deberíamos buscar la forma de que si son 25 días más esos 25 días más tengan una medida más fuerte que ayude más. Patricia, quería decirme algo. Ah, que también que la gente eh, estuvo hablando uh -huh. Ramón sobre las filas y eso. La gente también lo hace adentro de los, de los locales. Por ejemplo, los supermercados, la gente anda pegándose, aglomerándose todos. El distanciamiento social no lo están cumpliendo. A mano afuera, adentro. También. Y ahí es más Pero que señores, recuerden que hemos visto noticias de personas que lo han sacado de gallera trancado, de bares trancados. ¿Dónde está la conciencia de esa persona? Porque, por ejemplo, debemos, yo, yo tengo que pensar en que yo tengo mis dos hijos en mi casa. Oh, mi esposa, que yo, Dios me libre me contagio en la calle porque ustedes eso di que eh, jugando con los amigos. Míos, problemas esquina, Llevo un problema a mi casa entonces es eh, nosotros la gente no ha entendido que con nosotros que se acaba la pandemia nosotros cuidándonos quedándonos en la casa okay si hay que salir por qué situación tú vas a salir porque es obligatorio pero no porque tú quieras salir porque tú quieras salir por el gusto bueno,